¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero saber por qué. Siempre quiero saber por qué. ¿Por qué mi pareja no me apoya? ¿Qué es lo que hay en mí? Y quiero que te preguntes eso. ¿Qué es lo que hay en mí que mi pareja no me apoya? Esa pareja, esa pareja que, que, que me hace sentir que yo no valgo nada, él, él parece que yo fuera como, como invisible. Eh, es que yo no siento apoyo con esa persona. Mi pareja no me apoya. Trabajar eh, con esa persona, eh, eh, eh, parez yo parezco como invisible. Yo no sé si tú te has sentido alguna vez como invisible. Es que ni siquiera te ve, no te apoya. Entonces, eh, ¿por qué te sientes así? ¿Por qué te sientes así? A mí me gustaría que nos demos cuenta de que el sentirse sin apoyo es lo mismo que sentirse solo, es lo mismo que sentirse con un vacío y creemos que el otro es el que nos tiene que apoyar y solucionar las cosas. Entonces, a ver, es que yo no siento apoyo por el otro. ¿Es una percepción tuya, es una idea o hay hechos reales que te lo demuestran de que no tienes apoyo? Eh, ¿Esa es una creencia que tú tienes o es una realidad palpable con, un, con una muestra? A ver, tú le pediste el favor y él no te apoyó o tú eres de las que asume toda la responsabilidad y para eso mmm, yo... Eh, reconozco, a ver, ¿quién de ustedes ha pensado que no tiene apoyo de su pareja? Hola Valeria, ¿cómo estás? ¿Por qué no consigo un hombre que me apoye? ¿Por qué yo no consigo un hombre que me apoye? Vamos a ver, vamos, vamos primero, a ver, a ver Marimelta, voy a darle un orden a esto porque es que yo viví mucho ese, ese problema yo primero pensaba que a mí los hombres no me apoyaban eso, esa es la María Imelda del pasado y me conseguía de verdad personas que no me apoyaban ¿por qué? porque el trabajo de la mente escríbame eso por favor, el trabajo de la mente es materializar la creencia ¿por qué no consigo un hombre que me apoye? porque usted tiene la creencia de que a usted ningún hombre la apoya. Usted cree dentro de lo profundo de su ser, por aquí, en una parte donde usted no tiene entrada, porque eso es inconsciente, usted tiene esa creencia, porque a usted la criaron de una manera determinada. Entonces, pero no nos vamos a ir para el pasado, vamos a trabajar aquí ahora para que vamos a tener como, como unas, unas herramientas. A ver, te voy a contar lo que yo hice eh, para cambiar esa creencia. Entonces, eh, lo que pasa es que siempre yo me conseguía personas que no me apoyaban. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? Porque yo me sentía así. Y hay un detalle muy importante. Acuérdate, vuelvo insisto, los 15 pasos. Yo los hice. Los pasos están, no te los voy a dar aquí ahora porque es importante que tú los descargues y que tú hagas este trabajo, ¿ok? Es muy importante porque hay problemas de abandono, porque hay problemas de bases culturales, porque hay problemas de religión, porque hay problemas mentales, porque hay problemas emocionales, físicos, eh, de ansiedad, ataduras, adiciones, hay contratos... Hay una cantidad de cosas que para eso están estos 15 pasos. Tú vas ahorita a mi biografía y aquí mi equipo de trabajo te pone el link y después de que termine, tú descargas estos 15 pasos. Hoy, la solución está en estos 15 pasos, ¿ok? Ahora, Marimeida, hoy te voy a contar mi historia. Ahí te los puse, ¿listo? Ahora, te voy a contar, si los necesitas por Instagram, vas a mi bio y ahí están. Ahora, ahora lo que voy a hacer es que te voy a contar mi historia porque yo ya hice los 15 pasos. Ahora te toca a ti tomar acción y hacer los 15 pasos. Pero te voy a contar mi historia para que veas que sí se puede reprogramar. ¿Cómo era María Imelda antes? Mira, yo era una mujer que tengo tres matrimonios. Eh, soy una mujer que me casé por la iglesia. Eh, luego tuve ah, bueno, le tuve un hijo a ese esposo, a ese hombre. Ese hijo es divino, tiene 25 años, y muy bien. Y yo sentía que él no me apoyaba. Y yo decía, ¿por qué este hombre no me apoya? ¿Por qué este hombre? Eh, ¿Por qué este hombre no me apoya? A ver, vamos a poner el título. De este, de este evento de hoy. Eh, ¿Cuál es el título? ¿Por qué no consigo un hombre que me apoye? Ok, ¿por qué no consigo un hombre que me apoye? Perfecto. Le voy a contar la historia mía y aquí están los 15 pasos para que usted aplique estos 15 pasos. Ok te voy a contar resulta que a mí me criaron eh, para que yo estudiara fuera a la universidad me graduara trabajara y no necesitara de un hombre a mí me enseñaron Vaya, estudie, para que usted no se deje mandar de nadie. Y adivinen qué, quién, quién, a quién crearon a una mujer autosuficiente. Normalmente, las mujeres que encontramos, ¿por qué no consigo un hombre que me apoye? Porque nosotras tenemos la energía de autosuficiencia. Tenemos baja autoestima, aunque usted no crea. Nos da pena pedir un favor. Nos da pena pedir un favor. No somos capaces de hablar. Y asumimos toda la responsabilidad. Y hacemos todo calladitas. Porque creemos que si pedimos un favor, se acaba el mundo, estoy hablando por mí, yo no estoy hablando de las otras mujeres, estoy hablando de mí, para que luego no me digan, ay, yo no soy así, Marimelda, no, yo soy así, ok, o sea, estoy hablando de mí, si te sirve mi historia, como testimonio, entonces puedes hacer un cambio y aplicar los 15 pasos. Si no te sirve mi historia, entonces sigues pensando así y te vas a casar no tres veces como yo, sino cinco veces, diez veces, o te quedas por fin hasta el día de tu muerte sola, sola, desamparada y abandonada en. El mundo, ok Entonces, ok, gracias Valeria Porque obviamente ah, Como estamos en una conversación De temas tan delicados Pues cada uno tiene su percepción y, y obviamente, entonces ¿Por qué no consigo un hombre que me apoya? Porque yo me creo autosuficiente Porque yo no pido favores Porque yo no soy capaz de decirle al otro Ah, por favor, necesito que me ayudes A cargar esto eh, por favor eh, necesito que me ayudes a hacer este trabajo no, no, no, me quedo calladita y yo hago todo primer marido casada por la iglesia le tuve un niño y yo siempre tenía la sensación de que ese hombre no me apoyaba porque yo era la de todo creía yo creía yo ah Marimelda, pero entonces es, es mentira o era verdad pues yo, como esa era mi creencia, yo materializaba la creencia y él podía hacer cosas, pero yo no las veía. A veces no vemos lo que el otro hace por nosotras y seguimos con la cantaleta de que es que no nos apoya y él quiere aportar, pero es que usted se cree, no, gracias, yo lo hago. Eh, vamos a, no, eh, o sea, una autosuficiencia que es baja autoestima y la disfrazamos por creencias que obviamente tienes que hacer tu árbol y saber, yo ya hice el mío y por eso te cuento cómo me di cuenta claro, es que no te apoya porque tú le demuestras que no necesitas ayuda tú te muestras muy fuerte. Entonces el hombre dice, no, pues es que a ella no hay que ayudarle. Eh, ella, ella, ella es capaz de hacerlo sola. Y resulta que nosotros por dentro somos como, a ver, como, a ver, como por ejemplo, eh, esto está muy pesado. A ver, esto es una caja muy pesada. Ay, que yo no soy capaz de cogerla, pero, ay, que, ay, no soy capaz pero no, como yo me creo autosuficiente, yo llego y la cojo ay, ay, y luego la entro a la, a la casa ay, y luego hago toda la escena y me duele acá en el en, el, en, la, ay, en la cintura y, y, y entonces es que aquí nadie me apoya usted fue y dijo que le ayudaran con esa caja usted no dijo usted no dijo, usted se quedó callada, y entonces cogió la caja ¡Ay! y resulta que es que nosotras no tenemos la fuerza física yo no tengo la fuerza física ay, casi me muero llegué, hice un trabajo de hombre ay, ah, es que las mujeres no son capaces de coger una caja a ver, no es que no seamos capaces, es que no tengo la fuerza del hombre para coger esa caja y coger en en México es una cosa, pero coger en Colombia es agarrar. <risa> Hago la aclaración porque a veces me dicen, Marimelda, usted, usted dijo coger. <risa> ok. Resulta que a mí me cuesta decirle al hombre, a mí me cuesta decirle, amor, me regala unas gafas. Amor, me, me, me.. Me, ¿Me regalas esa, unas gafas? A mí me cuesta. Yo voy mejor y las compro. ¿Por qué? Porque yo tengo una creencia de que yo no le tenía que pedir a ningún hombre para que él me mantuviera porque yo era una mujer berraca, capaz y salida para adelante. Entonces yo no le voy a pedir a nadie para que no me maneje a mí porque yo pienso que si yo le pido a el otro un favor, o le pido dinero al otro, o le pido que me ayude a cargar una caja, pienso que pierdo valor. ¿Qué? No, güey, no me digas eso. ¿En serio, Marimelda? Así soy yo. Claro, y me conseguí a todos los que no me apoyan, pues claro, un hombre andando en la calle con otro hombre... Muy masculina, es que cuando usted es tan masculina, nadie la va a apoyar, porque se cree autosuficiente y el hombre dice, oh, excuse me, yo no la voy a apoyar porque ella es capaz de, poner, de coger eh, la caja, ella es capaz de hacer todo. Entonces, nadie nos ayuda. Me costó muchísimo entender, por eso tienes que hacer estos 15 pasos, mujer, porque. Cuesta, yo tengo 55 años de edad y apenas lo vine a entender Hasta que me quité, a ver, me iba a divorciar del último Y no me divorcié, porque entendí que yo no tenía que divorciarme de mi esposo Porque a veces nos dicen, déjelo, que si, si, hombre, se... Míreme, míreme la estupidez, la ignorancia tan grande, Viviana porque es muy importante, y a mí me molesta mucho cuando la gente dice, deje a ese hombre que no la apoya, consígase otro, qué ignorancia, eso se llama ignorancia, aléjese de las gentes que no le apoyan, Vuele. ¿para dónde se va a ir? Con esa cabeza de coquito que trae de, de, de, de, de víctima, porque lo disfraza en autosuficiencia, que es distinto, y se disfraza de la superpoderosa, por eso no la apoyan, porque usted está disfrazada de superpoderosa, y en el fondo de su corazón usted es una pobre babosa, y me, no le estoy diciendo a usted, me estoy diciendo a mí, yo soy una babosita que me pongo en un caracol, yo soy como, sí, una babosa, una tortuga, <ríe> que se pone una coraza grandísima, pero es, me aplastan, a mí me aplastan con nada, yo soy muy débil Yo soy lo más débil que, mejor dicho, me da hasta tristeza decirlo Parezco fuerte, parezco mujer decidida, parezco Pero yo no soy eso, yo soy una cora, yo soy una, una babosa Babosa es que, que, que, que se derrite con nada entonces, quiero que sepas que lo descubrí y dije: Oh my God, yo soy muy débil. Aparezco, pare, aparento otra cosa, pero es una mentira. Que yo creé una coraza de fuerza, de valentía, de berraquera, para que nadie me ayude. Pues claro, no, nadie me ayuda, ningún hombre me ayuda, ninguno. Marimelda. Su esposo sí la ayuda, sí, mi amor. Mi esposo sí me ayuda. Pero, ¿sabe por qué me ayuda ya? Porque yo me reprogramé. Porque yo cambié mi creencia. Porque yo me eduqué y empecé a actuar de manera diferente. Y empecé a expresarme de manera diferente. Él me deja que yo haga todo este escenario aquí de valentía y berraquera. Pero cuando yo estoy con él, yo no soy todo eso, esta cita si, no, porque yo, yo no necesito a él, porque somos dos. La solución no es deje a ese hombre que no la apoya, consígase otro. Si alguien le dice eso, es una mujer o un consejo de alguien ignorante. Es ignorancia decir, aléjese de ahí y váyase para otro lado, usted se va con el mismo programa, un limón, sigue siendo un limón, en México, en Estados Unidos, en la Patagonia, ¿sí o no, Viviana? ¿sí o no, Camilo? Y, y mire que aquí hay un hombre, y nos puede verificar, ¿por qué un hombre no apoya a una mujer? Porque la mujer es demasiado masculina, porque la mujer no pide ayuda, porque ella cree que ella es autosuficiente, hace las cosas, trae la caja, la pone aquí y enseguida se queda todo el día Ay, es que aquí nadie me apoya, ay, ay, es que yo todo lo tengo que hacer, ay, no estoy tan cansada y mi marido no me ayuda Pues claro, no, su marido no le ayuda porque usted asume la responsabilidad de todo Usted no puede asumir la responsabilidad, para eso son dos Marimel, entonces ¿cuál es la solución? Lo dejo. Y uno quisiera que a uno le dijeran, sí, deje ese hombre malvado y váyase a parrandear y consigas otro. No. Yo no te diría que te consigas otro. Yo te diría, reprogramate. Yo te diría, reaprende. Yo te diría, reevalúa tu vida. Yo te diría. Revisa qué programa estás repitiendo de tu familia y entonces vamos a hacer el cambio. Entonces, primero aplique la técnica DER. Se lo estoy dando en todos los, mejor dicho, estoy cansada de repetirlo y no sé si usted se la sabe. Decisión, educación y repetición. Marimelda, usted todos los días a las 11, 11, dice lo mismo. Sí, mi amor. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo a reprogramarme. Entonces, no cambié de luz, cambié tres maridos. Iba, bueno, iba para el cuarto. Pero entonces yo dije, a ver, voy a hacer un alto en el camino. Marimelda, tomé agua. Exactamente, eh, Viviana. Cambio de percepción. Y reprogramación, cambie la percepción no de marido, cambie la percepción no de marido, por favor, porque si usted sigue con ese mismo programita, pendejo que tiene, se consigue otro y peor. Y además, biológicamente, las mujeres no tenemos tiempo de estar cambiando marido, y a los 30 años ya nos sentimos viejas, feas y achiladas, y menos que nos vamos a conseguir alguien Y después cuando estemos menopáusicas como yo, ¡peor! Si ¿Sí, me en una vieja menopáusica como yo, con los calores tan horribles, con esa eh, sensación de, de que, que, que perece estar vieja, y todavía pensando que no tengo un hombre que me apoye, ¿usted qué cree? ¿Cómo va a ser mi vejez? ¡Oh, my God! No la quiero ver. Yo no quiero ver a mi vejez así, yo no quiero ver a mi vejez así, y haciéndome la sufrida con todo, ay, sabe qué voy a hacer una vieja que quecumbrosa, ay, me duele acá, y mentiras que no le duele en ninguna parte, está llamando la atención para que la apoyen. Y la que le duele mucho la espalda y la cadera Es que, ay, es que uno cargando tanta cosa en esta casa Ay, yo me voy al espal médico Llamando la atención, vieja que se enferma haciéndose la enferma Ay, no, Marimelda, yo no me estoy haciendo la enferma Es verdad que tengo mucha espalda, sí Es que estás cargando con todo en tu casa Y no estás permitiendo que el otro te ayude Ah, ya estoy entendiendo Sí, la Marti Exactamente, Vivi La Marti, la pobrecita eh, Yo ay, yo no sé si aquí en, en Instagram me están me están hablando Hola Valeria, ¿cómo estás? Porque no estoy viendo los comentarios Si me pueden escribir eh, aquí en Instagram ¿Cómo eh, ¿Cómo les parece? esta percepción entonces eh, si una mujer es feliz sin un hombre al lado a ver esta es importante esta pregunta que me está haciendo Valeria, aquí Valeria me está preguntando si una mujer es feliz sin un hombre al lado no, no es feliz y la que diga que es feliz es mentirosa yo sí soy muy feliz mentiras que usted es una vieja amargada es que no yo he encontrado la felicidad sola mentiras no no es feliz porque es que estamos diseñados para ser dos estamos diseñados para ser dos dios hizo al hombre y después del hombre bueno esa es una metáfora eh, eh, y sacó la costilla para que no se sintiera solo sabe sabe una cosa, Valeria en que nos distinguimos los hombres de los animales, en que somos dos, si un hombre se quiebra la pata, la pata el pie, en el campo y tiene una mujer y esa mujer lo cuida lo cuida y lo cuida hasta que el fémur se recupere quiere decir que tiene una pareja que la apoya y si al contrario fue la mujer la que se cayó, se quebró y tiene alguien que lo llevó al hospital que lo cuidó que lo acompañó en la noche entonces quiere decir que esa mujer tiene un hombre que la apoya porque ella se quebró la cadera o porque se quebró un pie y entonces ahí es una manera de encontrar un apoyo y ahí nos damos cuenta que trascendimos porque nosotros el diseño natural y biológico que Dios nos dio es para que procreáramos y para que sobreviviéramos y para que pasáramos tres generación tras generación y ser las madres de la próxima generación y tener muchas generaciones y generaciones y generaciones y que el paso por de nosotras por esta tierra no pasara en vano porque la primera función biológica es procrear y usted no puede procrear sola todavía no hay bebés in vitro bueno, yo no sé si habrán, o si sea, van a ser bebés probetas, ah, ah, no no sé, eso es otra tecnología que eh, eh, no estoy en ese, en ese campo eh, tecnológico de que los hombres van a tener bebés y las mujeres van a tener bebés y no van a necesitar de un hombre, hasta ya no ha llegado. A lo mejor en el futuro van a ser así, no sé, pero a, a este futuro todavía no ha llegado. Entonces, te contesté, Valeria, me, me pregunta, te pregunto si te, si te contesté la pregunta. Estamos diseñados para que biológicamente estemos juntos, porque el trabajo, la función biológica del ser humano es procrear. Por eso es que nos hace tanta falta el otro. No, no le, no le ruegue, déjelo, no eso es mentira, es mentira cámbielo, no entonces qué hago Marimelda, es que no me apoya cambie usted reprogramese, empiece a observarse, aplique las nueve variables de la escuela y cuáles son las nueve variables Marimelda métase al, al grupo de Telegram métase al grupo de la escuela de de, de, de, de, de, de, de, de Whatsapp y ahí trabajamos todos los días todos los días trabajamos eh, esa, esa, esa rutina, esos métodos, esa técnica que tiene la Escuela Cuántica Mía. Porque de eso se trata. ¿Por qué Marimelda tiene una escuela? Porque yo necesito apoyo. ¿Por qué Marimelda está en un grupo? Porque yo necesito apoyo. ¿Por qué Marimelda está invitando a... a... a... Amparo a que esté en la escuela, que entren al grupo, porque quiero formar una comunidad, porque entendemos que los seres humanos progresamos cuando estamos en comunidad. Si alguien lo atropella un carro y lo dejan tirado en la mitad de la esquina, ¿usted qué cree? Que pasa otro carro y lo pisa. Pero ¿cómo sé yo que somos humanos? Porque alguien la levantó y se la llevó para el hospital y aplicaron morfina y para el dolor. Por eso yo sé que somos humanos, porque si no seríamos animales. Es más, todavía hay animales que se cuidan y se protegen. Entonces, fíjate que si estamos diseñados para estar en comunidad, estamos... ¿Por qué Marimelda hace todos los días esto? Porque quiero que tú te reprogrames, porque es una necesidad de mi alma servir a dios y yo soy una representante de dios aquí en la tierra para decirte que que sí se puede volar como un águila y que te puedes levantar y que puedes subir pero el águila es el único animal que escoge bien su pareja para pa poder aparear para poder aparear el águila antes de tenerle un un aguilito al otro tiran tiran ayer se los expliqué tira el palito y si el hombre lo y si el águila si el águila macho lo recoge, ya dice, con este tengo aguilitos esa es la inteligencia del águila, y nosotras somos como el águila nosotras antes de tener el hijo, tenemos que hacer eso no lo hicimos porque pensamos que éramos gallinas, usted no es gallina mi amor, las gallinas si sí dejan que el gallo se coma las otras gallinas, pero nosotras somos águilas. Es metafórico, no me malinterprete, porque a veces cuando hablo eso, la gente me dice, ay, sí, me dijo que yo era una gallina. Yo no le he dicho gallina a nadie, por favor. Es metafórico, lo quiero decir porque a veces la gente me escucha y como que dicen, ay, tan fastidiosita esa niña, me dijo que yo era una gallina y yo no estoy diciendo que usted sea una gallina, es una metáfora de que hay gallinas y hay águilas y que las águilas vuelan y vuelan alto y ellas para parear se fijan si el águila recoge al bebé porque hay que enseñarle a volar en las altas esferas y entonces el águila tira al bebé y lo recoge el papá águila y entonces entre los dos cuidan a esa águila para que esa águila aprenda a volar alto muy alto Ay Diosito, ilumíname Señor para que yo tenga el entendimiento. ¿Cuál es la diferencia entre sabiduría y conocimiento? ¿Usted la sabe? Exactamente. Yo soy un águila. Yo soy un águila. Lo que pasa es que me crié en un gallinero y pues pensamos que era el gallo. <risa> Muchachas, es, es metafórico, ok Pensamos que el gallo se las comía todas Y enseguida nos cascábamos por el gallo Y, y, y, y nosotras no somos gallinas Sino que somos águilas ¿Sí o okay? Total, me encanta, me encanta A ver, bueno, a ver por aquí qué me dicen en Instagram Bueno, eh... A ver, cuéntame, cuéntame, perfecto, eh, Valeria me dice que sí, que entendió, perfecto, exactamente, bueno, entonces, eh, para qué uno cuenta historias, ok, la, la historia, eh, el, el cerebro cómo aprende, el cerebro aprende por observación, el cerebro aprende porque ve las cosas, entonces, al yo contarte mi historia, Claro, me di cuenta de que me faltaba autoestima, que me, que, eh, o sea, yo soy tan débil, de verdad, yo soy tan débil y no me da pena decírtelo ni lo, y lo reconozco, soy tan frágil, tan frágil, tan frágil, a mí, a mí cualquier cosa me tira al piso, pero yo me puse una coraza, porque soy una babosa por dentro, soy como una tortuga que las tortugas por dentro, las pisa cualquiera y se mueren. Pero yo me puse esa coraza para proteger mi debilidad, para proteger mi inseguridad, para proteger mis miedos y me convertí en una mujer con muy baja autoestima que lo disfracé en quererlo hacer todo. Me di cuenta, hice los 15 pasos trabajo todos los días en el crecimiento personal, porque entiendo que todo es una decisión, educación y repetición, y todos los días trabajo, ¿para qué? Para ayudarle a otro ser humano, porque entendemos que cuando ayudamos y estamos al servicio de Dios, entonces nosotros somos representantes de Dios en la tierra, y Él nos hizo a nosotras como las águilas, con una visión, clara y definida para avanzar y para seguir adelante y tener metas propias y entre los dos salir adelante entre los dos y sabe por qué yo le digo que es entre los dos porque yo no dejé a mi tercer marido no lo dejé no lo dejé, me quedé con él y hoy es un gran hombre hoy es ese hombre que yo pensaba que no me apoyaba pero que él sí me apoyaba pero que yo creía que no me apoyaba y cambié tanto yo, tanto, mi manera de ser, mi manera de pensar, mi manera que yo parezco otra mujer, que ya soy más frágil, y en la fragilidad me dan ganas de llorar, Uy, porque sí, sí soy muy frágil. Y en la fragilidad ese hombre me quiere, y en la fragilidad ese hombre me, me cuida, y en la fragilidad ese hombre me, me ayuda, y en la fragilidad ese hombre siempre me apoya. Entonces me, me da ganas de llorar porque yo no quiero que nosotras las mujeres estemos dañando familias rompiendo relaciones porque siempre queremos pensamos que la solución es cambiar y no es así no es así yo ya lo comprobé ya viví la experiencia y entonces por qué no darte mi experiencia mi testimonio de fe ¿por qué no darte mi testimonio de fe? de que sí se puede cambiar, ¿por qué no darte mi testimonio de esperanza? de que sí se puede reprogramar ¿por qué no darte mi vida para que tú puedas cambiar? y bueno, eh, eh, me dan ganas de llorar <risa> por eso trabajo tanto porque de verdad eh, eh, y bueno eh, eh, este es parte, este es parte de, de la vida, mostrar la fragilidad y duele mucho duele, duele, porque a veces uno cree que lo van a pisotear que como es una babosita entonces se pone una coraza ahí toda fuerte y, y entonces mira, pase de águila a, a a tortuga pero sabe qué, las tortugas son las los animales que más Duran en la tierra porque son difíciles de matar y me esconden la cabeza, pero también entiendo que es metafórico. Ok, perfecto. Listo, vamos a leer. A ver, en, aquí en Instagram, eh, hola, ya, ya saludé. Bueno, entonces vamos a ver, Valeria dice. Eh, una cosa es tener conocimiento y la sabiduría es saber usar el conocimiento, exactamente mujeres, yo aquí en la escuela cuántica mía enseño a usar el conocimiento, yo le puedo dar a usted 15 pasos, yo le puedo dar a usted 5 pasos, yo le puedo dar a usted nueve variables, ya le di el conocimiento, pero la sabiduría se trata de que usted aplique los pasos. Y yo le estoy dando mi ejemplo de que funciona, pero usted tiene que aplicarlos. Así es. Eh, exactamente. ¿Cuál es? Ya nos dijo cuál es la diferencia entre sabiduría y entendimiento. Sí, profe. Aquí yo también me reprogramé y me di cuenta que tenía y tengo el mejor hombre tan linda y que lo amo porque aquí aprendí gracias a la escuela cuántica mía. Eso es un testimonio de fe, es un testimonio de otra mujer que aplicó los 15 pasos, que aplicó todo lo que yo enseño y ella ya lo verificó. Eso se llama tener fe, eso se llama tener conocimiento, eso se llama tener sabiduría porque aplicó eso, información, y, e y ella ya se sumó a que esto es verdad. Y entonces, tú que estás viendo y que estás pensando, ay, ¿será que sí entro ahí a la escuela? Ay, pero ¿será que sí descargo esos 15 pasos? Ay, pero ¿será que, que eso sí es verdad? Ya Viviana dijo que sí. Ya Viviana dijo que sí. Lo que pasa es que no lo dijo aquí en Instagram, lo, lo dijo aquí en, en, en, la, en, la, en, en el mensaje de Facebook, pero Viviana, voy a poner ese testimonio en Instagram para que quede, porque a veces la gente piensa... Y no me cree a mí porque dicen, ah, pero eso es Marimelda, es que ya vive en Estados Unidos Y Marimelda es, sido, es profesional y Marimelda es escritora de 10 libros Y Marimelda pues es que mentiras que se disfraza de que sabe mucho, pero Marimelda no es todo eso Pero entonces Viviana, ¿te acuerdas Viviana cuando me decías es que yo es que yo no, no, no sé cómo, tranquila Viviana, vas a explicar los pasos, vas a aplicar y lo vas a hacer. Entonces, eh, te invito, eh, ese es, sí, perfecto, adelante. Gracias, ¿me autorizas para que este testimonio que tú pusiste acá, yo le tomo una foto y lo voy a poner aquí en Instagram, para que, eh, es importante, y si tú mujer que me estás viendo así sea indiferido has tenido un cambio con estos 15 pasos y has tenido un cambio en la escuela por favor, házmelo saber porque tu testimonio nosotros tenemos que ser contar nuestra historia y ser testigas de los cambios porque eso demuestra que tú pudiste reprogramarte para que otra mujer Tenga esperanza y tenga fe. Y cuando nosotros tenemos esperanza y tenemos fe, estamos en el perfecto cielo. Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho. Chao, que estén muy bien. Chao.